Estimados estilócratas, bienvenidos a su canal de Estilocracia. Las barras energéticas o nutritivas son populares por la cantidad de proteínas y energías que contienen. Sin embargo, muchas de estas barras son malísimas para la salud. Por ello, hoy en Estilocracia te presentamos las 5 barras nutritivas que nunca debes comer por el efecto que producen. Quédate a ver este video y dale like. 1. Banana Not Odwala esta barra compuesta de nuez y plátano, aunque sí suene muy saludable, en realidad no ofrece grandes cantidades de proteína. En su lugar, nos proporciona una cantidad excesiva de azúcares refinadas, ya que 17 gramos de azúcares en cualquier tipo de presentación es demasiado para cualquier refrigerio o colación que se considere saludable. 2. Power Bar, galleta de avena y pasas. Se tiene la idea de que todo lo que contiene avena y frutos secos es equivalente a una fuente de proteínas y azúcares naturales convertidos en energía. Sin embargo, estas barras eliminan todo lo saludable al contener grandes cantidades de azúcar. Si 17 gramos son una aberración, estas barras proporcionan 22 gramos y 250 calorías. En ningún sentido es saludable. Una opción más viable es agarrar un puñado de nueces combinada con la fruta de tu elección. 3. Chocolate de mantequilla de maní bañado en grasa kashigo. Si pensamos que todos los granos, frutos secos y semillas son una excelente fuente de proteínas, estamos en un gran acierto, pero el con qué lo combinamos confiere una gran dificultad. Estas barras Kashi son muy poco saludables, además de llenarnos de azúcar y retrasar el proceso de absorción de energía y proteínas. El chocolate y la grasa que proporcionan son muy, muy dañinas. 4. Quests, barra de proteína de frambuesa y chocolate blanco. Aunque pareciera que por las frambuesas y los frutos rojos sirve para adelgazar, la realidad es que contiene un alto contenido calórico y de grasa. Como está llena de suculosa, edulcorantes artificiales, grasas saturadas y otro tipo de enemigos para la salud, hacen todo menos adelgazar y llenar de energía. En todo caso, será una energía eliminada rápidamente con el ejercicio y almacenada en nuestro cuerpo por más tiempo. 5. Barras horneadas de proteína Quaker Chocolate con mantequilla de maní. La base de esta última barra de avena puede engañarnos haciendo que parezca una opción saludable, pero sus beneficios se ven disminuidos tras la intensa cantidad de azúcar que contiene. Además, contiene goma xantana, un aditivo que se ha demostrado que aumenta el agua en los intestinos de los animales en un 400% y que en humanos puede provocar hinchazón y retención. Estilócrata estas son las 5 barras nutritivas que nunca debes comer. Generalmente, somos engañados creyendo que por tener como ingrediente principal un elemento saludable, la barra en su totalidad lo es así. Mas, al contener grandes cantidades de azúcar, sodio, edulcorantes, etc., o por tener una mala combinación entre alimentos, será todo menos saludable para nuestro cuerpo. Prueba con opciones naturales y mucho más baratas. Si te gustó este video, dale like y compártelo en Facebook e Instagram. No olvides suscribirte. Hasta la próxima. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en YouTube Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos ahora subimos también videos de ciencia videos de estilo de vida vídeos de normas de humanidad y buenos modales y vamos ahora a incluir una serie de vídeos con historia de la moda